Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Qué bueno, me alegra. Este video es corto, no porque no sea importante. De hecho, es muy importante, solamente que no es necesario hacer un video de 10 minutos contando esto. Sin más chicos, espero que les guste mucho el video. Recuerden ir a seguirme en Instagram, donde vendo bakuganes. Además, publico sus fotos de sus bakuganes. Recuerden seguirme en Facebook y en Twitter. Y nada, recuerden ir a Drography, dejar el link de todo en la descripción para que vayas, lo disfrutes, lo goces y la pases muy bien. Y pues chicos empezamos con el video Bien, esta vez les voy a contar una historia de lo que me pasó buscando Bakuganes el día de antier. Durante esta semana estuve muy mal de salud. Los que estuvieron en Instagram saben que estuve muy mal de salud. Eh, saben lo que ha pasado. Resulta que semanas anteriores, como ya he contado, Boeing Toys me escribió diciéndome que Bakugan llegaba a septiembre sí o sí. Además de esto, también me he contactado con Pepe Ganga para, pues, información extra, ¿no? Pepe Ganga respondía diciendo los lugares donde iban a estar los Bakuganes. Ya llegaron, ahora sí, a Bogotá, Colombia. No demoran a empezar a llegar al resto de Colombia. Los lugares de Bogotá, Colombia, donde están los vacuanes, son el Centro Comercial Boulevard, por la 161 creo, el Centro Comercial Calima y en Cedritos. El caso es que yo dije, wow, no puede ser. Tengo que ir ya. Pero, oh sorpresa, dos factores. No tenía, primero, tiempo, porque esta semana estuvo muy llena de trabajos en la universidad y segundo, no tenía tampoco salud para ir. Tuve que esperarme un tiempo, así que pues fui hasta antier. Yo tuve que ir el jueves pasado a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ese si día tenía clases, tenía entregas y estaba en la universidad desde las 8 de la mañana y salía hasta las 4 de la tarde resulta que yo dije mira tiene que ser hoy u hoy porque el viernes no voy a estar disponible, dije es una buena causa voy a ir a buscar bakuganes porque estoy seguro que van a estar Allá. Llegué a donde yo pensaría estarían los Bakuganes Porque de los tres lugares que les dije Había uno al que iba a ir Que era Cedritos Me quedaba más cerca de donde estaba Para el que no sepa, Cedritos es una zona Cuando Pepe Ganga me dijo que era en el de Cedritos Yo pensé que era en el centro comercial Cedritos Bueno, caminé, caminé, caminé Subí bajé escaleras de ese centro comercial como no te imaginas Y cuando me rendí, le dije al guardia Señor guardia, ¿dónde queda el Pepe Ganga? Aquí no hay ningún Pepe Ganga ¿Qué? Me puse a buscar pepegangas. Gangas ¿Dónde había un Pepe Ganga? Y el otro era el Pepe Ganga de Cederitos Que queda por la 140 con 10 Para los que no son de Colombia les explico Yo estaba en un punto de la ciudad Al que necesitaba ir estaba unas 20 cuadras De donde yo estaba 20 Tuve que tomar una decisión O me voy caminando ya hacia allá O me devuelvo a mi casa Dije me voy y me fui Y caminé Y caminé mucho Pasé por mucho tráfico, pasé por mucha gente, pasé por muchas casas Y por fin, después de media hora de estar caminando Como lo no, más de media hora, como 40 minutos de estar caminando Allá estaba hermoso, brillando el título Pepe Ganga Que por cierto, patrocíname. Y de repente cuando lo vi, pasó una idea por mi cabeza Que nunca había pasado en los 40 minutos que había estado caminando Y si no hay Bakuganes Y en ese momento comprendí que la vida es vana Que la vida es sencillamente vana Y que no podemos preocuparnos por pendejadas pero jugar no es una pendejada, así que dije, no, la madre, tienen que ver aquí, si Pepe Ganga me lo respondió es porque ahí me metí a esa tienda, me fui al segundo piso de ese local ¡Yo oh, sorpresa, no había... Ah, mentira, sí, habían hermosos Brillando ahí, divinos, lindos Estaban el estante lleno de Bakuganes De el Planet, estaba algo vacío Lo cual me alegra porque de pronto mucha gente ya compró Y habían cosas que me pareció bastante importante Aquí ya hemos tocado las oleadas de Bakugan Para el que se pregunta qué es una oleada Las oleadas vienen siendo como las, los lanzamientos Las temporadas que hay dentro del juego No son temporadas oficiales como decir Es la segunda temporada de la serie, la tercera temporada de la serie No, es más que todo como lo que va Soltando Spin Master, el caso es que Sí es importante para nosotros, porque no nosotros aquí en Colombia no llegó desde la oleada 1, llegó hasta la oleada sinostimal 5, porque tenemos Bakuganes como Hyper Dragonoid. De hecho, vi un Hyper Dragonoid Aurelus. Tenemos varias oleadas, no tenemos desde la oleada 1. Pero pasa algo muy, muy curioso en comparación a países como lo son México. Y es que mientras en México llegaron los Bakuganes Deca, llegó Maximus Dragonoid. A nosotros no nos llegó eso. No sé si Boeing Toys lo va a lanzar después, pero no ha llegado. Que por cierto, Boeing Toys, un regalito no estaría mal. Patrocíname. Tú harás la pregunta que sé que te estás haciendo ahora mismo y es Oye ¿Y si estuviste allá? Todo esto ¿No compraste nada? Amigo, esperé 6 años para este video Esperé 6 años para este evento ¿Crees que si me caminé 20 cuadras no voy a comprar nada? Pues no amigo No compré. Nada, mentira, sí compré, compré bastante, compré para poder hacer algo que llamaré la semana Tu Bakugan Battle planeta es, donde vamos a estar haciendo unboxings de lunes a viernes de pues va a ser una semana muy genial Estoy haciendo toda la logística del evento Para que pueda ser muy genial Porque no quiero que sea simplemente como un unboxing Más y ya Sino quiero que sea algo muy grande Algo que sea muy bonito Aún así, aunque quiero que sea un evento muy grande Y como quiero que sea algo muy importante No voy a subirlo esta semana De hecho, voy a esperarme como hasta tres semanas Para poder hacerla Porque no tengo tiempo Cuando digo que no tengo tiempo Es porque esto es lo único que puedo grabar Y voy a poder editar medio editado Y chao Y no más. Lo más, porque, porque hay muchas cosas que hacer Y nada chicos, los quiero Y nos vemos en otro video, adiós